Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra asesora de imagen, la que tiene la posta de la moda, ¡Bienvenida! es Mai Gabaz de Espero. La recibimos una vez bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo están? Bien, ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Vos? un placer, un honor. ¿Me Sí, como, como, como que acordado. Ya, no <risa> <risa> ya estamos. Bueno, Mai, un gusto recibirte una vez más. Estamos en cambio de estación. Últimos días de calorcito, primeros días en los que ya tenemos que pensar en ponernos un saquito, es el cambio uh -huh. de temporada y queremos repasar a ver cuáles son los básicos que no nos pueden faltar en nuestro armario. Sí, igual esto yo les había preguntado a mis amiguitos de Instagram sí. a ver sí. qué, qué, qué podíamos hablar hoy. ¿Qué y les pintaba? Esto okay. la verdad que fue muy común de decir... Che, ¿cómo arranco? ¿Cómo me compro? Ay, Viste, la transición la entre la sandalia y la botita. Es complicado. Sí, la, es un tema. La media estación. Y sobre todo para hacer compras inteligentes que después te vayan a servir toda la temporada claro. y no la uses una vez y, sí. y queda ahí. Entonces, dije, bueno, en vez de los básicos que yo, creo que los básicos dependen de cada uno, tal vez mis básicos uh -huh. no son los mismos que los tuyos o los Seguro. tuyos. Digo, estaría bueno mostrarles qué es lo que está bueno tener. Perfecto. Qué es lo que está bueno tener esta temporada. Perfecto. Y nos has traído todo un perchero con algunos ejemplos. Si querés, ya mismo podemos pasar y podemos, te acompañamos. Podemos ir Pero a ver. Dale, vamos. vamos. Yo a voy a dejar ver. esto porque no, no, no es muy moda. Sí, ¿viste? Sí, sí, yo, yo, no, yo no quería ofenderla a, a, <risa> a Mike. Depende del segmento, vamos a lucrarla, <risa> Con nuestro atuendo. La boca es lo que uno quiera usar. Dale. Paso por acá, así ya, ya Bueno, primero bien. que esto es Gracias a Eva Miller que nos prestó este perchero Hermoso, para que les mostremos lo que se usa Esta temporada, perfecto Así que bueno, a ver, para que No sé dónde ponerme ¿No? A ver, ¿qué es lo que, que, lo pongamos qué es lo que considero? más considero? Ahí está, mira, si la cámara lo, lo toma bien Ahí está, perfecto, ahí vamos. Digo, entre los básicos, sí. los básicos que sí todos tenemos que tener Sí, ¿qué decimos? Y el pantalón de vestir negro, blanco, sí. eso lo conocemos todos uh -huh. eh, La remera básica, la camisa Pero dentro de los básicos puedes tener un básico con onda también Está bueno Que se adhiera a tu estilo, uh -huh. o sea, tu básico tiene que ser tuyo Entonces, yo les muestro un poco también de lo que es un poco un básico mío uh -huh. Yo creo que importantísimo esta temporada tener un buen abrigo un buen abrigo que levante cualquier look. No importa si es un color natural, negro, blanco. Un abrigo que tenga un largo importante. Me encanta. Me encanta. Una, un abrigo de sastrería también está muy bueno. Está muy bueno tenerlo esta temporada. Y eso es como se. tienen un nombre especial ese tipo de, de chaquetitas, trench, ¿no? ¿no? Trench. Es un, es un trench eh, que aparte. Uh -huh. Es impermeable. Ah, está bueno. Así que está muy bueno. Y... Te sentís detective. Te sentís detective. Con un está sombrerito bueno. vamos a ir vestido. Muy bueno, me encanta. Después, bueno. un básico importantísimo es la camisa. Y yo uh -huh. digo, la camisa, me aburrió la camisa. La camisa manga larga, la digo, de siempre. quiero no probar algo diferente. Ah, tipo, mira qué lindo. Una camisa estilo eh, ah, musculosa, musuloso. con hombrera. Sigue sí, la relevancia de, de las sombreras. Las hombreras. Nunca, nunca se van, creo yo Perfecto <risas> Y aparte vos pensás, esto lo puedes usar con un pantalón de vestir Con un palazo, con una falda para salir claro. Con una falda con brillo Se adapta a cualquier estilo también Súper adaptable uh -huh. Después, otro básico importante, obviamente, el vestido negro Pero, ¿qué uh -huh. vestido negro? Obviamente un vestido negro que se adapte a tu estilo uh -huh. En este caso, a mí, es mucho mi estilo Tiene un cierre delantero Está bueno Me parece que le agrega un toque bastante interesante pero puede ser un vestido corto, un vestido largo, básico, uh -huh. con manga, sin manga. Uh -huh. Eso, veanlo ustedes, pero está bueno Perfecto. tener un vestido, base. Una campera para la noche. La camperita de cuero. ¿Qué pasa? La campera de cuero siempre es un sí, pero yo también opto porque. Ah, mirá qué bueno esa Sea un básico, una campera de vinilo, uh -huh. que levanta, creo que Total. cualquier look y es se adapta verdad. a cualquier hora, a cualquier ocasión. Yo, este lo uso muchísimo, así que. Bien. La campera de cuero cuenta. de día va. Sí, Por ejemplo, ¿sí a sí. full? Sí, sí. Yo creo que ya el de día o de noche, no sé si hay tanto una línea divisora. Uh -huh. Yo creo que hoy hay que usar lo que uno hay tenga que jugándosela. La hora, perfecto. Lo que uno ah, tenga bueno. ganas, como lo sientas. Algo de denim súper importante en este caso, bueno, esta no sé si cuenta como un básico, pero está uh -huh. bueno, es una prenda eh, interesante que la puedes usar también de día, de noche. Uh -huh. eh, levanta, tiene onda y puede ser una campera más chiquita, más sí. chaqueta una larga. Camisona. Sí viste que la, la camperita de jean también es. Sí. Eh, la verdad que es, es como Siempre div. viene. Bien. Es, adapta con Frente todo. Prenda comodín, Claro. Y otra cosa, otra cosa, muy importante. A ver, el jean que vas a elegir esta temporada. A ver, ¿qué pasa con los jeans? Yo personalmente no me banco más el chupi. Ay, yo creo que después más, de la ¿sí? pandemia aprendimos sí. a hacer este corte de jean me parece fabuloso, está buenísimo, está bueno. es recachero y aparte es recómodo, así sí. que si se animan a usarlo está buenísimo. Y está súper tendencioso. Sí. Y tiene esas cortecitas que también le agregan como un toque, ¿viste? Tiene sí, estos okay. cortecitos, puedes usar sin cortecitos también. Está bueno. Acá tengo otro ejemplo. Y, y para pedir un jean como ese, ¿cómo, ¿cómo se llama el corte? ¿Cómo lo pido, por ejemplo? ¿Tenés un jean? Tenés un jean mom, un jean mom. Eh, recto. Ajá. Eh, como de Oxford, ¿no? Sí. Pata elefante? Sí, el Oxford es el que es un poquito más estrecho ah, arriba uh -huh. y se abre okay. para abajo. White leg, si no, también se puede pedir uno así más anchito. Eh, sí, yo lo, lo que no... o sea, cualquiera que tenga un poco de, de libertad en la pierna me parece sí. que está buenísimo Bien. El, el tipo legging, no el skinny jean, yo creo que da, parece chupina. que no Muy cómodo But, somos todos libres de usar lo que queramos, pero, pero por supuesto, no es tan cómodo como, como, como por ahí lo es Un estilo así está bueno animarse a probar algo nuevo En cuanto a camisas, que yo les mostraba esto, digo, ¿qué tal probar una camisa oversize? Ajá. Usarla como ah, vestido, la camisa de tu papá. Claro, no. <risas> claro robásela si no la encuentras, bueno, ya sabe dónde está. Usarla como, como vestido, con una calza, con un pantalón incluso ah, grande, o sea, súper canchero. Muy bueno. Animarse también a, a usar dentro de los básicos algo diferente, que uh -huh. le agregues un toque distinto. ¿Y qué hago? ¿Me compro una camisa de talles más grande o viene directamente mi talle de camisa grandota? Normalmente vienen, eh, los oversize ya vienen adaptados claro. a tu talle Perfecto. con la graduación Pero te puedes Excelente. comprar una camisa más grande uh -huh. y no hay ningún problema Perfecto. Y lo que va a volver esta temporada súper... Que me parecen hermosos. Ay. Son los chalecos. Sí, bien. Bueno, el año pasado los vimos a full. El año pasado estuvieron y este año van a estar a full. Así que está bueno que, que se animen a, también a combinar. Obviamente. Mira, con muestro... la camisa queda bueno, ¿no? Va. Les muestro tonos súper básicos, pero está bueno usar colores. Está bueno usar distintos tejidos. Sí, mira eh. cómo va. Mira, ahí en la 1. Claro. ¿Lo Fue perfecto. Está muy buena esta opción. Y a ver. Y bueno, en cuanto a pantalones también A mí me gusta mucho el engomado Yo creo que va para cualquier ocasión en este sí. momento uh -huh. eh, Para la oficina con tacos uh -huh. Para la noche con unas botas, con unos borcegos, con un body Hasta incluso con zapatillas Con zapatillas, ¿Sí? yo creo que se adapta muy bien Y está bueno que nos animamos a probar Seguro. las texturas Y eso también. tiene que ir con algo quizás más crank arriba como una camisa Le podemos meter la chaqueta de charol, cuero O es preferible usar una prenda que sea así llamativa solamente si todavía no te animas yo creo que está bueno que uses, por ejemplo, este engomado con algo más tranqui, que vos lo no puedas ir nivelando. Siempre está bueno buscar un equilibrio. Yo en este caso me animo a usar estas dos cosas juntas, eh, pero bueno, es cuestión de ir es sintiéndose muy... cómo. Pero se ve y... bien si quiero. Perfecto. Sí, y está bueno que todo tipo de pantalón se dio un poquito, ¿no? Porque el engomado también estábamos acostumbrados a ver el engomado. <risa> apretadísimo, apretadísimo. <risa> no salíamos más de ese pantalón. <risa> sí, y también lo que me parece que está muy bueno tener como opción es... Un pantalón con corte de vestir. Puede ser negro, blanco. Si uh -huh. quieres un estampado, te puedes animar a un estampado. Pero creo que este corte de pantalón, literal, va con todo, va con zapatillas, con zapatos, con botas, Rey, con camisas. Está Muy buenísimo buena. y la verdad que he visto un montón. O sea, todo lo que Perfecto. es eh, de vestir. Creo sí. que, y, y lo que es ese género también, ¿no? Cuadrillé, sí, lo que Pum, es todo. Es cortar. Se re, sí, rebaba. Sí, ¿no incluso. Mira, acá tengo uno parecido, pero está en negro para que vean cómo se puede. Eh, adaptar, a veces tenemos la falsa idea de que esta, estas prendas que son de vestir son como para la oficina y nada más. Claro. Y mira esto qué canchero que se puede ver con unas Converse, con una sí. remerita, con una campera de cuero, sí. Además, Esto está para todo, es un sí. Así Perfecto. que anímense, una buena opción. Claro. Y Eva Miller tiene todas las opciones. Excelente. La verdad que eh, para ir al shopping vale la pena. Qué más bueno, nos quedó por ¿Qué más podemos tener? Un buen suéter. Esta temporada está muy bueno tener un buen suéter. Eh, tal vez no cerrarnos en un estampado muy uh -huh. particular que nos limite, pero sí, sí algo que sea combinable. Eh, este en este caso lo puedes combinar con cualquier color de los que tiene acá, incluso con algunos complementarios del amarillo. Uh -huh. eh, está bueno para sacarle fútbol, una sí. No, y, y el suéter está bueno tener uno de, de calidad, ¿viste? Porque si no te dura sí. dos o tres lavados y ya pelotitas sí, sí, sí. Entonces yo creo que es una prenda en la que hay que invertir quizás sí. Un poquito de decir, bueno, sí. tengo mi buen suéter que sé que me va a durar Sí, Ajá. yo soy partidaria de hacer compras inteligentes claro. Cositas que por ahí tienen un poquito más de valor Pero eh, son de calidad y que claro. te aseguran de Sabes que Sabes que le vas a dar mucho uso Sí, de que van a durar en el tiempo y que Tal se ven cual. bien Y bueno, tenemos que, a ver ¿Qué nos trajo también la pandemia? <risa> El confi verdad. Claro, estar confi. cómodos es, Esa nueva tendencia El comfy Miren este pantalón Ay, recómodo cómodo Esta es una tela súper Es calentita no sé si sentís que andas se en pijama por la vida Sí, pero mira buenísimos detalles que tiene eh, Que se pueden adaptar a cualquier ocasión uh -huh. Esto de verdad que con zapatos también con zapatillas Está muy buena y aparte muy Estás buenas. cómodo Así sí, que yo no creo nada. que Es la prioridad creo yo Hoy, primordialmente Para verte bien sí. tienes que estar cómodo pues Perfecto sí, no. Creo que la incomodidad se nota Sí Tenemos que ir cerrando Antes me gustaría hacer hincapié En las carteras que han quedado por acá Los accesorios La sí. riñonera sí. sigue a full Sí, yo creo que la riñonera Va a quedar como Un nuevo clásico Sí Aunque <risa> <risa> muchos eh, no estén muy de acuerdo Con la riñonera <risa> todavía Pero bueno En cuanto a cartera ¿Qué está bueno tener? Eh, no hace falta tener tantas carteras Yo creo que uh -huh. con dos o tres Estamos A mí me gusta tener eh, algo que tenga dorado Algo uh -huh. que tenga plateado claro, uh -huh. Para eh, combinar con los accesorios que te vayas a poner Perfecto. A mí por ahí no me gusta mezclar tanto uh -huh. Está bueno tener una de color o con una estampa Con un motivo uh -huh. Para levantar, porque acá para levantar, que te vas súper básico vestido pero Para el Sí. Y bueno, una riñonera que te quede cómoda Una bandolera, una carterita cortita Todo lo que, que sea para la comodidad Para el día está bueno tener Perfecto. Así que para que tengan en cuenta Me encanta, completísimo, mirá bueno, cualquiera de estas prendas seguramente la tenés. Le sacás la camisa a tu papá. Claro. Ese pantalón retro que tenía tu vieja, cuadritos, volvió para quedarse. Todos Esta usan. temporada, animate a combinar, animate a, a jugártela con diferentes Total, estilos. Las y lo importante es ser vos mismo, estar cómodo y de esa es manera ir apropiándose cada uno de, de su estilo. Está Muy todo. bueno, Así es. nos encanta Gracias, un tenerte placer. con nosotros pantalla porque ella es asesora de imagen diseñadora, está buenísimo que vayan a seguirla para buscar más tips de moda ella constantemente está compartiendo un montón de contenido sobre estilismo, así que todo lo encuentran en allí, arroba Mayra Valles en Instagram Mayra, gracias gracias May. Te un siempre un placer, muy gratis. gracias vamos a volver a la cocina rapidísimo ya casi casi terminado eso Vito estamos acá